por el jardín bellísimo y por el trato familiar con Dios todos los días. Cometido el pecado, se rompe la amistad y aquellos diálogos con el Creador terminan. Sin embargo, Dios promete ya desde entonces el perdón. Y entre los dolores, espinas y abrojos, florece la esperanza. Por la oración, se reanudan los encuentros con el Creador, que luego habla y escucha a los patriarcas. En la promesa a Abraham, en la escala de Jacob, entre las zarzas y en el Sinaí a Moisés, quien un día escucha el nombre del Señor de sus mismos labios. Ya Dios misericordioso y clemente, Lento a la cólera y rico en amor y fidelidad Que perdona hasta la milésima generación de la culpa El delito y el pecado Dios reanuda la amistad con quienes lo buscan Y multiplica los signos con quienes lo invocan Una mirada a la Biblia La oración llena de fe de Ana Alcanza un hijo en la vejez que fue el profeta Samuel aquel muchacho rubio David ora antes de atacar a Goliat y le vence con la onda de pastor el mismo David, ya rey pecador reconoce su pecado y levanta a Dios aquel estupendo grito de dolor Pequé Señor, ten piedad de mí según tu gran misericordia y el Señor le perdona Elías, Daniel y mil más nos muestran en la antigua alianza la eficacia Repito. Elías, Daniel y mil más nos muestran en la antigua alianza la eficacia de la oración o trato con Dios. En la nueva alianza es la oración estasiada de una virgen de Nazaret la que atrae el cielo a la tierra, y el verbo toma carne en sus entrañas. Es la oración poderosa de Jesús la que devuelve la vida a Lázaro, y es la que transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. María, Maestra de la oración, enséñanos a orar.